Cuando en 2005 firmé con el Ministerio de Educación de China, la enseñanza del chino en Chile era exótica. Chino a los chilenos. Y tomó cuerpo y felicito al Santo Tomás porque fue el primero, la primera universidad, el 2007, o sea, dos años después. Y las cifras que ustedes han mostrado son muy sorprendentes. Y la más sorprendente, diría yo, es que post pandemia ahora va a ser vía digital, online. Entonces tienen un desafío enorme. Y yo les pido que dupliquen ese esfuerzo, pero que además colaboren con los otros que están en Chile haciendo lo mismo. Porque somos muy pocos. Y para tener una representación en las relaciones con China y en América Latina, chilenos capaces de hacer negocios con los chinos y manejar los idiomas y dar más empleo a los chilenos, y hacer avance científico-tecnológico para Chile, de esa experiencia, ustedes y este curso me parece muy importante. Así que espero que aumenten en calidad y aumenten en cantidad. Yo le diría a los diputados, los senadores, muchos son mis amigos, y como tengo más años en eso, les puedo decir sin que se enojen, no hay un buen político que no tenga una mirada de largo plazo. Un político tiene que tener visión estratégica y no quedarse en los conflictos chicos. Tiene que preocuparse de ser elegido, tiene que resolver los problemas inmediatos, pero tiene que tener una mirada de los desafíos que vienen. Desde esa perspectiva, la relación de Chile hacia el Pacífico Sur y ser puente de América Latina con China y con otros países, mañana la India, es de la primera importancia, eso significa formar gente que hable los idiomas, y por eso el chino me parece importante. Tener centros de estudio para ver cuáles son las estrategias chinas de largo plazo. Buscar una autonomía estratégica entre China y Estados Unidos para no ser una tenaza de ellos, nos limite. Coordinarnos con el resto de los latinoamericanos para tener una sola voz. Y muy importante, si Chile quiere crecer, tiene que aprender cómo va a desarrollar nuevos tecnología, nuevos procesos, cómo va a manejar bien empresas, cómo se va a asociar con extranjeros. Y esa relación con China tiene que estar comandada por una mirada desde Chile, no que venga Tianqi solamente a instalarse en el litio si nosotros no sabemos cuál es nuestra estrategia en materia de almacenamiento de energía. Entonces, esa mirada de largo plazo es clave. Ahora, yo espero... Y estamos avanzando bastante con el, la Comisión de Futuro del Senado. Estoy presidiendo, como ustedes saben, me encargaron, coordinar una comisión, de ver qué institucionalidad vamos a desarrollar en el Estado para reforzar la capacidad del Ejecutivo en mirada estratégica a largo plazo y diálogo ciudadano sobre el largo plazo. Así que yo espero que esa iniciativa sea tomada por los diputados y por los senadores. ...y podamos dar un salto institucional en Chile para tener estrategia nacional... ...y, y provocar acuerdos políticos en torno a una estrategia nacional. Cuando fui a, a China hace pocos años atrás quise ver a los chilenos que habían estudiado con este programa. Y sabes lo que aprendí? Que son mucho más esforzados los que se han ido a estudiar chino a China que los que de aquí salen a estudiar a cualquier colegio en Estados Unidos. Pero no solo eso, vi que los chicos que estaban allá y las niñas que estaban allá venían de sectores sociales de menores ingresos. Me llamó mucho la atención, o sea, tenía mucho más capacidad de batalla. Y dije, bueno, acá también hay otra dimensión que yo no había visto, no es solo el idioma. Entonces, yo quedé muy impresionado con ellos y... Y lo que quiero ahora es que estudien carreras allá, no solo aprender chino. Por ejemplo, recibirse de ingeniero mecánico o gestión de empresas. Y lo otro que quiero que hagan allá es que conozcan más la cultura china para que podamos hacer negocio en que los chilenos, los chilenos salgamos mejor parados que en una relación sola de mercado. Me alegro mucho cuando... Se crearon los institutos Confucio, porque inicialmente nosotros estábamos pidiendo que mandaran profesores a colegios. Después mandamos, yo me acuerdo, por lo menos en mi tiempo, mandé del Ministerio de Educación, gente nuestra, a estudiar a China para ver cómo hacerlo acá. Y al entrar los Confucios, esto cambió de carácter. Y la influencia también y la participación del gobierno chino ha permitido mandar más gente para allá, más becas, y meter esto en las universidades, no solo en los colegios. Yo veo, me impresionó lo que ha hecho el Instituto Confucio aquí en la Universidad de Santo Tomás y he visto y quiero ver con más detalle la católica, la frontera que acaba de partir y ver cómo juntamos todo eso y ponemos más premios para los chilenos que van para allá y también le pedimos a las empresas chinas que se están instalando acá que manden sus funcionarios a China, que aprendan no solo idioma sino gestión y tecnología yo creo que eso supone que los chilenos sabemos dónde queremos ir, y a eso los llamo. Yo lo que veo en los próximos 30 años es que la pugna estratégica y la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos se va a centrar mucho en tecnología. Tecnología militar, pero tecnología que se puede proyectar a otros lados. Entonces nosotros tenemos que sacar provecho de ambos lados. Y hay áreas donde nosotros tenemos recursos naturales y los chinos han avanzado bastante. Otras, los norteamericanos. Entonces yo quisiera que vaya más gente allá, por eso digo estudiar en universidades allá. Estar con centros allá. Y que las empresas chinas que están aquí vean que nosotros tenemos que desarrollar nuestras tecnologías y tenemos que instalar centros de investigación. Tenemos pocos centros de investigación. De manera que consigo que el tema tecnológico es fundamental.